Joselito José Jiménez Fernández, más conocido como Joselito Veas de Segura, ya en 11 de febrero de 1943, es un cantante y actor español que alcanzó el éxito como niño prodigio bajo apodos como el Niño Ruiseñor, el Niño de la Voz de Oro y el Pequeño Ruiseñor. Nació el 11 de febrero de 1943 en Beas de Segura, Jaén, siendo el séptimo y último hijo de Baldomero Jiménez y Petra Fernández. Actualmente vive y apartado del mundo artístico en Utiel, Valencia. En algunas fuentes se cita 1947 como el año de su nacimiento debido al aspecto que presentaba en su primer filme, El pequeño ruiseñor, 1956 más propio de un niño de 9 años que de 13. Su crecimiento había sufrido un considerable retraso y los estudios cinematográficos que producían sus películas quisieron hacer que pareciera un niño más pequeño lo que realmente era. Sus primeras intervenciones como cantante las inició a edad temprana en programas radiofónicos. En uno de sus recitales coincidió con el actor y cantante Luis Mariano que al ver el potencial de voz de niño le ofreció llevarlo a París y presentarlo en la radio y televisión. Allí trabajó durante un tiempo y allí fue donde el director español de cine, Antonio Del Amo, lo descubrió ofreciéndole trabajo como actor cinematográfico. Fue el protagonista de 14 películas, 8 de las cuales fueron dirigidas por Del Amo. Las tres primeras formaron parte de la trilogía conocida como Trilogía del Ruiseñor. El Pequeño Ruiseñor, 1956, que se grabó en el conocido pueblo de La Piego, de Córdoba, seguida de Saeta del Ruiseñor, 1957 y El Ruiseñor de las Cumbres, 1958. Estas tres películas tuvieron éxito no solo en España, sino en Francia, Italia, América y Japón, que fueron un lanzamiento a la fama, convirtiendo a José Lito en una estrella del cine español. Un éxito parejo tuvieron las canciones, interpretadas en cada una de ellas. Incluso Pier Paolo Pasolini incluyó algunas de la banda sonora de su obra Mama Roma. En 1963, el director Manuel Urotti lo dirigió en la película Loca Juventud, y en 1964 Rafael Gil lo hizo en La Vida Nueva de Pedrito Andía, pero ambas sin el éxito obtenido por las anteriores, debido a, fundamentalmente a dos razones. No siguieron el estilo de folletín musical con inclusión de canciones y Joselito ya no era un niño prodigio, sino un adolescente que no lo llamaba tanto la atención. En la actualidad José Jiménez Fernández Joselito reside en la localidad valenciana de Utiel.